en este video vamos a ver cómo generar una saturación del espacio a partir de una herramienta que nos ofrece Inkscape. De la actividad eh, anterior yo he elegido eh, aquella entidad resultante del sacabocado de la figura de triángulo ustedes pueden elegir la que les parezca mejor lo que voy a hacer ahora es corroborar las dimensiones de esta entidad Acá arriba el programa me informa que en milímetros tiene 30 milímetros de ancho por casi 29,9 o sea, 29, milímetros de alto. Deberemos establecer un tamaño de nuestra entidad que sea apropiado para poderla replicar y realizar nuestra saturación. Lo siguiente que voy a hacer es establecer el área que voy a ocupar con mi saturación. Entonces, con líneas guías voy a ir estableciendo los límites del área que en el límite superior vamos a utilizar lo va, la vamos a disponer a esta línea guía a 35 milímetros fíjense que acá el límite o mejor dicho el, el origen de las coordenadas de los ejes X e Y está en el límite superior izquierdo de la hoja si no tienen visibles las reglas las pueden hacer visibles desde ver Mostrar ocultar y tienen que tener tildadas, eh, tildada esta opción de reglas. Muy bien, esa es una opción. Es decir, yo eh, aproximadamente ver dónde están los 35 milímetros. Otra opción que me permite el programa, que es hacerlo con mucha precisión, es hacer doble clic sobre la línea guía y entonces en esta línea guía horizontal tengo que establecer a qué, o sea, cuántos milímetros del eje de la i lo quiero. En este caso hemos dicho 35. Lo puedo tipear y entonces con seguridad sé que va a estar ubicada a 35 milímetros. De igual forma vamos a hacer con el límite izquierdo del área. Voy a hacer doble clic en esta línea guía. También lo voy a establecer a 35 milímetros. De igual forma el límite derecho. Y en este caso tengo que calcular si mi hoja tiene... Eh, 420 milímetros y quiero que esté del margen derecho a 35 entonces deberé establecerlo a 385 milímetros ¿ok? y por último el límite inferior de este área va a estar dispuesta a 225 milímetros muy bien ahora lo que voy a hacer es comenzar con la configuración de mi saturación, para eso voy a ubicar mi entidad en el límite superior izquierdo de este área, voy a ir a edición, le voy a pedir clonar y en clonar la segunda opción es crear clones en mosaico, lo primero que voy a hacer es eh, darle reiniciar este botón reiniciar por eh, si hubieran algunos parámetros preestablecidos que eh, vuelvan todos a cero. Entonces, yo ya estuve probando eh, y sé que con eh, establecer 6 filas de repetición y 13 columnas eh, voy a llegar a cubrir el área que acabamos de establecer. Acá en ancho y en alto yo he configurado que tiene eh, los 30 milímetros de ancho que tenían y los 29,939 que tenía de alto, ¿bien? Lo siguiente que voy a hacer es establecer, voy a ir a desplazamiento y voy a configurar cuánto quiero que eh, se desplace justamente mi entidad por fila y por columna, ¿bien? Entonces, me permite configurar por fila un desplazamiento en X y en Y y de igual forma me permite configurarlo por columna. Yo voy a establecer, porque ya he estado probando anteriormente, y lo voy a establecer en 5% en las X por columnas y también en 5% en las Y por fila. ¿Bien? Le voy a dar crear y voy a ver qué se ha generado. ¿Bien? Esta es, eh, se me ha creado una matriz de desplazamiento de la entidad y, eh, y bueno, y que me ha resultado en una saturación del espacio voy a seguir configurando voy a, a decirle eliminar porque en realidad quiero seguir configurando otros eh, parámetros voy a pasar acá a escala en escala también por fila me va a permitir configurar una escala en X, una escala en Y y por columna también configurar un porcentaje de escala en X y un porcentaje de escala en Y voy a configurar en este caso 15% de escala en X y, perdón, 15% de escala en Y. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si yo realizo un, eh, un escalado en las X, diferente del, del escalado en las Y, entonces voy a hacer que mi entidad cambie de proporción. Bien, yo como no quiero que cambie de proporción, es que voy a establecer la misma, el mismo porcentaje, en las X y en, la y, y en las Y eh, por fila. Le voy a dar crear para que veamos cómo quedó. Bien, voy a volver a eliminar y fíjense que cada, cada parámetro que yo he ido configurando se suma al parámetro nuevo que configure. Voy a pasar a rotación y aquí puedo establecer un ángulo que quiero eh, que rote mi entidad también por fila y por columna. Yo lo voy a hacer por fila, un 5 eh, grados, voy a crear, bien, y esto es lo que obtengo, ustedes pueden probar eh, distintas alternativas hasta que obtengan algo que les parezca apropiado. Y por último, puedo configurar la opacidad y el desenfoque, en este caso voy a configurar un 5% de opacidad, que vaya eh, haciendo, o sea, o aplicando un 5% de, de pérdida de opacidad, fíjense que la figura se va aclarando. Algo que tienen que tener en cuenta es que si yo aplico un porcentaje muy alto eh, en, en, en lo que es opacidad, van a haber eh, filas o columnas que van a desaparecer y no es porque se hayan eliminado, sino que está la opacidad, que, el porcentaje que apliqué que no se ven bien también podría configurar color pero bueno ya con estos parámetros que he configurado tengo bien eh, una saturación realizada en mi caso muy bien lo siguiente que vamos a hacer en el próximo vídeo es establecer una máscara que me va a permitir justamente ocultar todas aquellas eh, partes de mi saturación que están fuera del área bien y lo siguiente que tengo que tener en cuenta eh, para cumplir con el principio de economía de recursos computacionales es que eh, si yo dejo, eh, o mejor dicho, si yo eh, realizo una repetición que, eh, que incluya muchos objetos que quedan fuera del área, supongamos este objeto, esta entidad, esta y esta, no se van a ver cuando yo aplique mi máscara, ¿bien? Entonces no tiene sentido que estén. ¿Por qué? Porque son entidades que tienen nodo, que tienen relleno y que suman peso a mi archivo de manera innecesaria. Eh, lo último que queda es eh, realizar, lo, o sea, configurar el rótulo con el número de lámina y el título de la lámina, en este caso, saturación del espacio.